listo ok hola a todos eh, vamos a arrancarnos como les platicaba hace unos segundos las sesiones anteriores han sido de modelado libre dentro de un ambiente de software específico eh, lo que nos toca ver en esta sesión es un modelado eh, que es mucho más abierto y que les va a permitir hacer distintas cosas tiene que ver con el escaneo de objetos. El escaneo de objetos en las sesiones anteriores, cuando se genera una nube de puntos a partir de un objeto. En el caso de hoy, vamos a utilizar dos escáneres diferentes eh, para poder generar objetos. El primer escáner que les voy a presentar es, es un escáner que vamos a utilizar todo el tiempo. A ver... Giselle, perdón, ¿eh? están teniendo algo de problemas con el sonido. Eh, déjenme cierro esta. Perdón, eh, un segundo. Quito esto. ¿Ya está más estable? ¿Ya empiezan a escuchar mejor, Giselle? Ok, perdón, ¿eh? Volvamos, pues. Entonces, como les estoy comentando, al final eh, existen estos elementos, ¿no?, escáneres tridimensionales, que lo que nos ayudan es a generar un digital a partir de un objeto sólido en el espacio. ¿no? Eh, la manera más fácil de entenderlo va a ser ahorita con, con el ejemplo que vamos a ver. El primer escáner que les voy a enseñar es un Kinect. Eh, se los voy a enseñar así, porque creo que es el escáner que más a la mano va a tener cualquiera de ustedes. Literalmente es un Kinect de Xbox. Hay tres tipos de Kinect el del Xbox 360, el del nuevo Xbox, y hay un Kinect que salió en algún momento, que era para computadoras directamente, se llamaba Kine Windows Kinect. Entonces... Eh, lo que ha sucedido es que la gente ha hackeado este objeto. Al final, el hecho de utilizar un objeto para hacer otra cosa, a eso se le conoce como hackear, literalmente. Y al poder hackear el Xbox, tenemos una herramienta muy potente a nuestro alcance. Esto quiere decir que probablemente para la práctica del, del escaneo, que sería la que tendremos que tener para este viernes, pues ustedes tengan eh, a la mano o puedan conseguir un Kinect prestado o el Kinect de su hermanito o el Kinect de su primo o de quien sea y puedan realizar esta práctica muy fácilmente. La verdad es que tiene una resolución bastante interesante, es muy buena y pueden escanear infrarrojo, pueden escanear objetos sólidos o incluso color. ¿De acuerdo? Entonces, eh, si ustedes alcanzan a ver... En la pantalla atrás, ¿no? En esta, en esta laptop tenemos cargados dos softwares. El primer software es un software que se requiere para poder controlar el Kinect a través de la computadora, que Kinect for Windows SDK versión 1.7. Se las voy a escribir en la pantalla. Se llama Kinect... For Windows SDK 1, versión 1.7. Ok, se los pongo en el otro. Okay, Este, este software es completamente open source, es completamente gratuito. Ustedes lo descargan. Y lo pueden utilizar sin ningún problema en sus computadoras. El segundo software, digamos, del objeto, y ahí pueden ustedes controlar altura, ir modificando dónde está dirigido el. el el Kinect, etcétera, acuérdense que es electrónico, o sea, se gira de manera electrónica el control, no es que yo llegue y empiece a mover el Kinect para que para que para dirigirlo, de acuerdo, y el nuevo, el otro software se llama Scanect, se los escribo también en la en la computadora, de acuerdo, Scanect. Ese software ustedes lo descargan, hay dos versiones, una gratuita y una con costo. Lo único que va a pasar es que la gratuita les va a disminuir el número de triángulos que forman el objeto. O Se va a tener menos facetas, lo hace menos preciso, pero no por eso. ¿no? Es bastante, bastante útil en ambas versiones. Entonces, esperen un segundo que acabo de poner los, los detalles. ¿De acuerdo? Entonces esos son los softwares controladores. Ustedes lo pueden hacer desde sus computadoras. No necesitan eh, nada especial. Es con No necesitan nada especial para empezar a utilizarlo, etcétera, ¿no? Ahora, si ustedes eh, analizan una vez adentro de Scanet, ya tienen conectado su, su Kinect para poder empezar a escanear. Pues, si se fijan ahorita en las pantallas se alcanzan a ver eh, justamente dos personas en pantalla. Una de ellas es María José, otra soy yo, eh, está saludando, ¿no? Entonces, si ustedes alcanzan a ver este recuadro, se alcanza a ver cómo se dirigen, ¿no? Luego voy a bajar un poco el brillo, se alcanza a ver un poco más. Y en rojo se ve en infrarrojo, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera está detectando la distancia entre mi persona y el, obje y el Kinect. Entonces, pues, mientras más azul es, eh, menos problemas causará. Mientras más rojo es, estoy más cerca del Kinect y no será tan, tan útil. ¿Por qué? Porque a la hora que yo estoy preparando el objeto en la sección de Prepare, le pongo una nueva escaneada, me pregunta qué es lo que quiero escanear. Entonces, En este caso puedo escanear un cuerpo en específico, un objeto que es el escáner más fino que, que podemos empezar a trabajar con ustedes, un cuarto, literalmente todo el cuarto y todo el espacio, o medio cuarto. ¿no? Esto tiene que ver con las escalas que estoy utilizando. Al tener esas escalas, yo tengo un bounding box, digamos, que es una caja virtual sobre la cual va a empezar a generar el, el objeto o el escaneo, ¿no? Y me da la opción de tener un path, que es donde va a guardar el, el escaneo y que configura el, el, el archivo, ¿no? Entonces... Yo en este caso voy a empezar con un cuerpo. En este caso vamos a escanear a María José. Entonces, pondremos Start. Yo voy a salir de la pantalla, ¿de acuerdo? Empiezo a grabar. O sea, ella me está indicando cómo está todo. Yo, de hecho, puedo centrar más a María José en el cuadro. No sé si lo alcancen a ver. O sea, ustedes alcanzan a ver ciertos reflejos, ¿no? En esta zona, ¿no? Ella se ve el cuadro ahí a color completamente, como si fuera una imagen. Y en el momento en que yo le presiono empezar a grabar, automáticamente me empieza a contar del uno, del 3 al 0 y empieza a escanear. O sea, ahí está escaneando María José. Si ustedes alcanzan a ver, se ve la figura tridimensional en el, en el objeto. Aquí lo que le voy a pedir a María José es que empiece a girar sobre la silla en la que está sentada en una sola dirección, sin mover de dirección su cabeza, siempre hacia el mismo lugar. O sea, nunca a la pantalla me va a indicar si voy muy rápido, si me tengo que regresar ahí lo pasó, entonces me es que dijo que regresar. Con no tanto hasta colocarse en, en el mismo, digamos, en el mismo ángulo ahí, ¿de acuerdo? Y sigo haciendo en las tomas. Entonces va haciendo tomas constantes de todo el objeto que le estoy pidiendo que escanee. Obviamente está escaneando más cosas alrededor. Regrésate un poquito, por favor. Ahí estás. Otra vez, ya sigue avanzando y va girando, ¿no? Entonces, lo ideal para que ustedes puedan escanear un objeto completamente con su Kinect es que lo coloquen sobre una plataforma que gire 360 grados alrededor de, de su propio eje para poder escanear con este objeto, ¿no? Entonces, María José ya está regresando, digamos, eh, tiene tiene otro, otro elemento de... De parado le pido que regrese otra vez, que vaya regresando a su posición original, ¿de acuerdo? Va haciendo todo el escaneo, está haciendo todas las superficies y cuando ella llegue prácticamente a la misma posición original en la que se encontraba cuando empezó el escaneo, ¿ahí? Ok, en ese momento yo indico que se detenga el escáner lo que va a hacer es sincronizar todos los cuadros que tomó al hacer el escaneo, ¿de acuerdo? Y me va a generar el objeto en tres dimensiones. ¿Hasta ahí todos me van siguiendo? Sí, perfecto, perfecto. Buenísimo. Entonces, al final el software sigue haciendo todo el stitching, está concentrando absolutamente todo en un solo eh, archivo, digamos, y aunque tenga algo de basura alrededor, pues va a generar el modelo tridimensional, en este caso María José. ¿no? Si ustedes, bueno, no sé si alcancen a ver, me voy a acercar un poco, eh, creo que se movió un poco, la dirección de su cara no fue la más eficiente todo el tiempo, porque tiene cambios, pero el elemento tridimensional se ve completo, ¿no? Se ve la silla, no sé si ustedes lo alcancen a ver. Aquí justamente se ve el objeto, se ve su cara, se ve la silla y se hace todo el elemento, a pesar de que todas las manchas de alrededor es basura que fue escaneando porque se encontraban dentro del cuadro de un metro por un metro por un metro que estábamos utilizando para escanear. ¿De acuerdo? Voy a hacer una nueva prueba para ver la definición, nada más de una manera rápida. Eh, le voy a pedir a María José que ya no gire, sino que se quede viéndose en una sola dirección todo el tiempo. Y lo que va a suceder es que pues, se va a concentrar la cara en, en la dirección, ¿no? Le voy a pedir que gire nada más un poquito. Empecé, empezaremos de tres cuartos ahí y giraremos hasta quedar totalmente de frente. Entonces, inicio otra vez el escaneo, que no mueva de dirección su cara, siempre muy fija hacia enfrente, ¿de acuerdo? Y gira. Yeah. Entonces, si ustedes lo pudieran estar viendo claramente, se alcanza a ver, aunque esté lejano, se alcanza a ver la definición de la cara de María José, ¿cierto? Lo va haciendo lento. No, le voy a pedir que se detenga en ese momento, voy a detener la record. Obviamente se va a tardar menos, va a ser el sync menor. Ahora, fíjense, el problema de escanear así en corto es que se va a generar toda la superficie que forma la cara al principio, pero va a quedar hueca por atrás, ¿no? No es un sólido que después pueda manipular muy fácilmente. ¿De acuerdo? Pero si alcanzan a ver, la definición de la cara es brutal. ¿No? Es mucho mejor la definición de la cara, ustedes lo alcanzan a ver en el recuadro aquí en la esquina, la definición de la cara es muy buena, y si lo empiezan a trabajar sobre objetos pequeños, pues va a ser todavía mejor ¿no? la manera en la que van a poder eh, trabajar esos, esos, scan, esos escaneos, digamos. Entonces, en el caso de estar generando, pensando en prototipos sencillos, en muchos casos es muy útil utilizar, por ejemplo, plastilina o yeso para generar un modelo rápido un prototipo rápido que no necesariamente tenga que estar modelado en tres dimensiones y automáticamente este objeto yo lo puedo guardar con una extensión que se llama STL o estereolitografía que me permite trasladarlo a un software como Rhino y poder trabajar en él, ¿no? Trabajar en él para modificarlo, trabajar en él para, para medirlo, para escalarlo o para crear alguna, alguna, algún cambio ¿no? específico dentro del del modelo que estoy utilizando. Entonces, eh, si ven, es una manera muy simple, eh, el Kinect eh, nuevo, completamente nuevo, debe estar cerca de los 120 dólares, entonces es un escáner muy económico, muy eficiente, que les puede, les puede ayudar para poder hacer eh, este tipo de, de modelados tridimensionales a partir de objetos físicos, ¿no? Entonces, de la misma manera que escaneamos María José, ustedes, a María José, perdón, pueden escanear cualquier objeto que ustedes deseen, ¿de acuerdo? Entonces, es un escáner simple, básico, muy útil. En muchos Fab Labs tendrán este escáner, y si no lo tienen, como les digo, ustedes lo pueden conseguir de una manera muy eficiente con cualquiera de sus conocidos. Eh, bueno, ese es el Kinect. Eh, tiene alguna que otra eh, maravilla por ahí, pero les pues, puede servir. Si yo tengo la opción de reconstruir el objeto, entonces lo que va a hacer aquí es justamente eh, limpiar, darle buena fidelidad, etcétera, para, para tener el objeto mucho más terminado, digamos. Yo lo corro en este instante. Está generando la fusión o la reconstrucción de los objetos. Eh, me voy a esperar a que vaya terminando para que no tengan problemas. Giselle me pregunta, ¿es el Kinect? Eh, Giselle, el Kinect es literalmente el que viene con el Xbox. O se compra aparte. ¿De acuerdo? Me estaban preguntando. Como les digo, eh, tienen tres opciones. Una es el del 360, otra es el Windows Kinect. El del nuevo, el del Xbox nuevo, todavía no funciona. Del todo para poder este, hackearlo con este software. Entonces, no les recomiendo que consigan eso. Consíganse los viejitos. ¿Okay? Entonces, se hace la reconstrucción, se hace la limpieza, lo puedo procesar. ¿no? Y lo que hace el procesamiento es quitarle las, las, las geometrías externas que están estorbando, eh, me ayuda a simplificar geometrías, a cerrar hoyos, ¿de acuerdo? Entonces va limpiando todos los objetos, o todo lo que se va dando, me da la opción de llenar huecos, ¿de acuerdo? En esta idea de cerrar un sólido como tal. ¿no? Eh, puedo simplificar las caras, llenar huecos, puedo eliminar partes que, que no tienen que ver, bueno, déjame que termine el primer, el, primer, el primer elemento, ¿no? Entonces el software me va ayudando para poder entender de qué manera puedo ir desarrollando esto. Si lo fuera a imprimir directamente en tres dimensiones, lo que acabo de escanear, incluso podría retener el color e imprimir en una impresora de, de 3D de color, literalmente el objeto que acabo de escanear, ¿no? Sería una opción que tendrían, dependiendo de la impresora 3D que tengan a su mano, ¿no? Cerca, cerca de ustedes. Empieza a limpiar, en este caso, eh, lo que, que eliminó fue a, a María José, pero bueno, tienen los colores, etcétera, y luego ya lo proceso para poderlo compartir, ¿de acuerdo? Entonces, si ven al final es una manera muy eficiente de, de trabajar el, en tres dimensiones, ¿no? Voy a cerrar Scanet y voy a pasar a otra manera de realizar un escaneo, para que se queden con dos ideas de cómo funciona exactamente esto, ¿de acuerdo? O sea, permítanme un segundo, voy por un objeto que es el que vamos a escanear. Y ahorita les presento a bueno. ¿Alcanzan a ver esa cabeza? Bueno, es un ejercicio que eh, se realizó aquí en la escuela de arquitectura en algún momento, lo que se les pedía a los alumnos era generar un objeto que sirviera para montar la exposición de joyería cortada en láser. Entonces, el objeto pues, eran bustos. En el caso de estos de estos alumnos, pues, lo que hicieron fue conseguirse una cabeza de unicel, ¿no?, de, poli de polistireno expandido, y le cubrieron encima con, con plastilina para poder llegar a la figura que ellos deseaban, ¿de acuerdo? se ha ido cambiando el color, pero esto es por el sol ¿no? son manchas solares, no es que haya sido así, se hizo en blanco y la idea era escanear el objeto entonces, para este caso en específico lo que se hizo fue utilizar otro escáner no el Kinect, que es el que les voy a enseñar ahora este no tiene... Pero permítanme un segundo, ¿no? ¿Tiene tiene batería? Pues igual sí. Es que esa sí tiene, pero... Eh, perdón, perdón. <risa> <risa> ya vamos, ¿eh? Espérenme un segundito. Gracias. Muchísimas Gracias. Mm. Ya vamos, ¿Dónde ¿eh? que estamos está? el otro estado. ¿Qué podrá desconectar de aquí? qué? ¿Ese eh, cuál es? ¿De aquí? es? esta? Sí, sí, sí. Perdón. Gracias. porque ¿eh? tiene porque tiene mi nombre. Ya vamos, ya que es un proceso medio complejo porque es un escáner medio complejo. A ver, por la velocidad de datos. Este, todos los alumnos le dicen Wally, exactamente, imagino que sabrán por qué. Es un escáner de manejo manual, es muy sencillo, es tecnología canadiense. Esto sí es bastante más potente que el Kinect. Eh, se pueden escanear cosas muy pequeñas, pero en realidad no demerita en ningún momento al... Kinex, ¿no? Pues ahorita iremos viendo. De acuerdo. Entonces, verán ustedes. Lo que necesitan para poder utilizar estos componentes o este tipo de componentes es justamente el objeto que van a escanear. Tiene unos sensores que en este caso no sé dónde los pusieron. Se los voy a poner para enseñárselos. En realidad el sensor es un vinil reflejante. Es un punto que la utilidad que tiene es para que el escáner determine la distancia a la cual va a empezar a escanear. ¿De acuerdo? Genera una triangulación. Aquí hay ciertos puntos. De todas maneras, siendo tan definido el objeto, lo va a poder escanear. No Pero al final, lo que van a hacer es esto: el escáner funciona a través de un punto en específico. Le agrego una nueva sesión. ¿de acuerdo? Me voy hacia escaneo y, y da inicio a este objeto, ¿no? Entonces, lo primero que van a ver ustedes, que deben de estar viendo en pantalla, espero, es una gran cruz. Voy a girar el objeto para que sea más claro, ¿de acuerdo? Esa cruz que se ve sobre el objeto que ustedes ven, alcanzan a ver como una línea roja, ¿sí? Esa cruz lo que va a hacer es indicarme exactamente en dónde está escaneando el, el escáner. Voy a la redundancia. Y funciona a través de dos cámaras y dos rayos láser. Entonces yo al presionarlo, se ilumina todo el objeto y empiezo a escanear. ¿De acuerdo? Entonces, en muchos casos lo que va a hacer es empezar a definir el objeto, empezar a definir cómo está construido y empezar a escanearlo. Esto no está funcionando muy claramente, seguramente es por los sensores. ¿No tenemos andones? Uh -huh. Empieza a triangular objetos y lo que hace es ir generando el modelo tridimensional. No estoy haciendo nada. Bueno. En realidad así es como debe funcionar. Ahorita intentamos con otra pieza. Espérame un segundito. Voy a dejar aquí el objeto, ahorita vengo tiene ¿Tenemos el tiene No, que me 재미 una disculpa, ¿eh? le voy a poner un fondo para que pueda determinar qué hay y qué no hay. Que sea mucho más fácil. Y ahorita le ponemos otro par de puntos. ¿De acuerdo? Los sensores son muy baratos, además. Son sensores que cuestan alrededor de un peso. O sea, 10 centavos de dólar, más o menos. El objeto... No, es mejor lo ponemos de más. Lo puedo en ya es negro, su... Perdón, eh, por, por la precariedad, pero como las cámaras no las podemos mover mucho, se vuelve un poquito más complejo todo del escaneo. Voy a poner un par de sensores más a la cabeza para que sea más eficiente el escaneo. Están triangulados, están más o menos a cada 7 centímetros. En realidad lo que me ayudan es a, es a detectar, poder triangular y detectar ciertas partes del objeto que después ya nada más, eh, a través de las curvas blancas, o las superficies blancas voy a entender en dónde están. ¿De acuerdo? Entonces voy a, voy a arrancar otra vez. Voy a girar para que puedan ver. Ahí está la figura y ahí está la computadora. Tomamos a Wally otra vez. ¿De acuerdo? Eh, me voy a arrancar con un escaneo nuevo. ¿De acuerdo? Y si ven, ahora sí ya empezó a generar el objeto. Esto es porque ya está detectando a través de triangulaciones, ¿sí? En dónde escanear y en dónde está el límite del objeto, que es la base negra. Eso me ayuda a empezar a generar el modelo tridimensional. Puedo detenerme y seguir y puedo ir escaneando el objeto. Entonces, si ven ustedes, no de alguna manera pueden ir controlando el objeto y la y cómo se escaneó en la parte tridimensional. Entonces yo detengo, detengo el escaneo y se genera un, un modelo tridimensional que si me puedo acercar van a ver que es muy fino y que va escaneando absolutamente todo lo de la textura del objeto que tiene presente. Entonces esto nos ayuda a tener un modelo tridimensional tridimensional. Mucho más eficiente, ¿no? Mucho más preciso. Ahorita fue una prueba rápida, es nada más para que entiendan cómo funcionan los, estos elementos, cómo se pueden ir aplicando, ¿no? Y de qué manera después puedo aprovecharlos para poder aplicarlos dentro de mi, de mi modelado tridimensional. Recuerdo estos elementos, exactamente estos o de este tipo, se van a poder ir encontrando en distintos laboratorios y en distintos Fab Labs nos contamos con otros dos eh, con otros dos escáneres uno de ellos tiene un alcance de 300 metros de distancia y es para escanear edificios y el otro es uno que funciona más por puntos y es una máquina que va tocando el objeto y a través de tocarlo va generando el modelo tridimensional ya se los enseñaré más adelante pero lo que me lo que tengo que dejar claro es que no que que tengan en cuenta que existen estos elementos que les pueden ayudar a seguir trabajando todo. ¿no? Voy a apagar esta computadora. Ahorita ya nos vamos a una sesión más personalizada. Mm. ¿Me para allá? Si quieres sentar, a ver. Pues, si estaría bueno, así si me, si me ayuda a ¿no? Un segundito, ahí ya estoy volviendo a guardar todo. ¿En qué les va pareciendo esta tecnología? ¿Qué opinan? ¿Creen que les pueda ser útil para el desarrollo de sus prototipos o no? Me gustaría escuchar qué piensan. Claro, no, no entiendo los casos en que sea software o una app, etcétera. ¿no? Pero en el caso de empezar a generar prototipos tridimensionales, creo que es más, ¿no? Genial, Gustavo. Paco. OK. Digo, en el caso de Giselle, por ejemplo, de Helen, creo que nos puede ser de mucha utilidad, ¿no? Sí, eh, las preguntas que me están haciendo de, sobre si puedo borrar es, este el exceso de, de cosas que escaneó el objeto, sí, lo, lo puedo hacer. Lo puedo hacer directamente dentro del software que lo controla, o me puedo ir a Rhino, abrirlo ahí y limpiarlo yo. ¿no? Que ahí es donde, donde más puede tener utilidad. Bueno, en el caso del prototipo de una botella o del filtro, etcétera, yo creo que nos puede ser muy útil, ¿no? En cuanto a empezar a determinar dimensiones y elementos. O sea, al final, si se fijan, hasta ahora lo que ha pasado es que hemos visto dos metodologías muy distintas, exacto, Lo ¿no? que dice Edgar, que puede utilizarlo en su casa, eh, dos metodologías muy distintas para poder generar modelos tridimensionales. De tal suerte que... Eh, yo puedo ir modelando ya sea de una manera libre como lo hemos hecho hasta ahorita en Rino de una manera más metódica con fotografías o de una manera más abierta y directa con, con un modelo de plastilina o de cartón o de lo que yo requiera que tenga ciertas dimension, dimensiones lo puedo trasladar directamente a un medio eh, multimedia y a partir de este medio multimedia pues ya puedo empezar a trabajar todo el objeto ¿no? entonces eh, la siguiente parte la quiero enfocar ya un poco más a Rino, y es una metodología en la que puedes utilizar un objeto físico, literalmente, como la cabeza que acaban de ver de plastilina, pero en este caso, eh, la intención se, sería poder reconstruir el objeto dentro de Rhino. Entonces, vamos, vámonos a Rino, ahorita lo iremos viendo. Les vamos a compartir la pantalla. María José me, me estará ayudando como me está ayudando siempre. Vamos a dar gracias. Eh, y arranquémonos con esto, ¿no? Empezamos a compartir pantalla. Me voy yo al otro. A la otra pantalla. Un segundo. Esta metodología se las voy a explicar en la pantalla de Rino, pero en realidad es algo que pueden hacer ustedes desde el objeto desde el objeto físico hecho en plastilina, ¿no? Y al final es el principio de poder fabricar cosas en dos dimensiones. Regreso. Entonces, comparto pantalla. Esperen un segundo. No está dejando, no me deja. Espérame un segundo, eh. Por alguna razón no me deja compartir pantalla. No hay nadie más compartiendo su pantalla, ¿no va? ¿eh? Perfecto. Pues. Sigue andando y todo. Yeah. Perdón, eh. Listo. Nada más, por favor, díganme. A ver. Listo. Ok. ¿Todos pueden ver el screen share ahorita que volvió a aparecer? María, eh, Paco, José Eduardo, Adriana, perfecto. Gracias. Es que no podía hacer el screen share, pero aquí ya estamos, ya, no voy a seguir, ¿ok? Perdón por la interrupción. De acuerdo. Entonces, el principio de poder generar un modelo tridimensional a partir de secciones bidimensionales es muy similar a lo que vimos en, en las sesiones anteriores que funcionaba como loft, Supongamos que ustedes tienen un objeto, vamos a agarrar un, un este, una esfera, ¿de acuerdo? Dibujen una esfera en Rhino, la voy a poner en vista shaded para que puedan ver el objeto sólido en perspectiva. Eh. ¿De acuerdo? Entonces... Supongamos que yo tengo este objeto físico, vamos a decir que es una pelota de unicel, o es un elemento hecho en plastilina, lo que sea, y lo que quiero hacer es poder recortarlo para poder pasarlo en medio tridimensional. ¿De acuerdo? Lo que tendría que hacer es agarrar el objeto y cortarlo con un cuchillo, con un cúter, o con lo que me permitiera hacer rebanadas, cortarlo en rebanadas para poder encontrar esas secciones que lo conforman. ¿De acuerdo? Entonces... Lo que tendría que hacer es, en el caso de Rhino, voy a utilizar un comando que se llama contour o contorno, ¿no? Que me va a decir el objeto al que le voy a hacer el contour. En este caso voy a hacer los cortes eh, perpendiculares al eje Y, ¿de acuerdo? Y le voy a decir que la distancia va a ser de 1. Entonces lo que va a hacer es hacerme literalmente los cortes del objeto cada centímetro. Si yo... Ahorita estoy trabajando en el mismo layer, pero si yo apago el objeto, la superficie, ¿de acuerdo? La apago para no verla con el foquito. Lo que voy a ver es evidentemente todas las secciones planas que conforman a cada centímetro o a cada unidad en mi elemento esfera, ¿de acuerdo? Entonces si yo tuviera la posibilidad de cortar mi elemento tridimensional, real, físico, de plastilina, en rebanadas a cada X distancia, pues las podría después llevar a un plano, ¿sí? calcarlas en, un, en una hoja de papel, y ese calco lo puedo insertar dentro de mi dibujo de Rhino, redibujarlo y tener todas las bases que conformarían mi elemento bidimensional, ¿de acuerdo? Para hacerles un poco más entendible lo que, lo, que, lo que le estamos explicando, iremos a lo siguiente. Cada una de estas partes es una sección plana, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quisiera reconstruir este modelo tridimensional que tengo en la pantalla en una maqueta útil, pues lo que haría sería llevar cada uno de estos planos al piso, para poder cortarlos en una cortadora de dos dimensiones, en una láser y después unirlos entre sí para poder generar el sólido espero que eso sea lo suficientemente, lo suficientemente claro ¿no? de alguna manera, si yo quisiera reconstruir este elemento y le, le dieron loft, no me va a quedar una, una, una esfera completa porque va a quedar abierta de dos lados ¿no? pero se va a acercar mucho ¿no? a la esfera original ¿De acuerdo? Entonces, yo a partir de, un, de secciones planas, sumando las unas con otras, podría llegar a generar un objeto muy similar a mi esfera original. ¿No? Y si quisiera que las tapas fueran circulares, pues probablemente lo que buscaría sería utilizar esta, este comando que alguna vez vimos, que era patch, en donde pongo el borde que quiero, los bordes que quiero cerrar, y lo que haría sería generar un ajuste de tangencias para poder generar una tapa. ¿no? Aquí tendría que yo trabajar un poquito más para que me genere la tapa perfectamente circular, pero podría reconstruir mi objeto ¿no? de una manera muy rápida y eficiente para poder generar el objeto tridimensional. Entonces, este es el principio de la fabricación digital cuando tengo elementos de dos dimensiones. Yo voy a buscar una estructura o unos elementos que pueda llevar a dos dimensiones, en este caso son esas curvas, para poder cortarlas. ¿no? Que de alguna manera pueda controlar, o sea, pueda controlar yo la distancia y cómo se van a ir ensamblando unas con otras para generar un objeto. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí van todos claros? Perfecto. Entonces, hasta ahorita como les platico, lo que hemos podido ver son metodologías de, de modelado. Al ser así, yo puedo empezar a generar prototipos tridimensionales a partir de elementos ya sea físicos, como lo vimos con el escáner, o elementos tridimensionales dentro del modelo de Rhino. ¿De acuerdo? Ahora, de todos ustedes que están conectados ahorita, ¿hicieron la tarea del elemento útil, del elemento que tenían que modelar de manera libre? ¿Nadie contesta? <ríe> bueno, si no lo vemos el día de la parte práctica. El punto es que a partir del modelado libre, yo me siento mucho más eh, cómodo dentro del... Ok, Luis, te agradecería que escogieras un elemento, eh, lo que fueron a, eh, agarrando todos eran elementos que tenían a la mano, tal vez un celular, tal vez un control, un, un USB, lo que fuera que tuvieran a la mano para poder modelar de manera libre, no con medidas precisas, un objeto y a partir de esto empezar a entender eh, de qué manera se iba modelando el objeto, ¿no? Eh, nosotros lo que vamos a hacer es, independientemente de la manera en la que desarrollamos el modelo, ¿no? y concentrarlo en un software para poder tener el elemento tridimensional y a partir de este poder trabajar. Una de las primeras respuestas sería enviarlo a una impresora tridimensional y poderlo imprimir. Otra sería llevarlo a una impresora de dos dimensiones, una cortadora, como ven en estos ejemplos que acabamos de ver, en donde seccionamos un objeto... Y lo enviamos a una impresora tridimensional para poder generar las piezas. ¿De acuerdo? Ahora, para poder entender la manera en la que se secciona un objeto, eh, les voy a pedir que trabajen en un software específico. El software que van a bajar. ¿Sí? Será... Perfecto, Edgar. Pues velo trabajando y si tienen dudas me avisan. Eh, les voy a poner. Se llama Sketch... Che. Aquí eh, hay dos puntos muy interesantes que, que por eso estoy intentando que utilicen este software. Es un software completamente abierto. Es un software que se desarrolló gracias al crowdfunding. Entonces lo que hicieron es que dos arquitectos se pusieron a trabajar en un software para poder desarrollar una silla que fuera gratuito. Y utilizaron crowdfunding para, pues, para fondear el, el desarrollo del, del prototipo. Entonces, lo pueden bajar de internet, si quieren váyanlo buscando ahorita. Vale la pena. Y lo que nos va a ayudar es a entender esta parte que acabo de, de medio explicarles, de cómo desarrollar una estructura para reconstruir un objeto tridimensional. ¿De acuerdo? Que no lo tengo instalado. Listo. Lo voy a correr entonces para que ustedes lo puedan ver. Si no, de todas maneras, eh, abran. El, si quieres buscarlo en internet. No, ahí Perfecto. Un segundo. Entonces, más, acuérdense que el video lo pueden revisar en YouTube y ahí lo van a poder ver muy fácilmente. Me gustaría que también analizaran el video de crowdfunding que hicieron estos cuates porque es una manera muy interesante de poderse fondear para desarrollar sus ideas. Entonces, eh, voy a compartir ese, esa pantalla en este instante. De acuerdo. Lo podrán ver en YouTube. Los del otro chat lo van a ver directamente en Internet, cómo funciona. Eh, sí, por favor. De acuerdo. Si ustedes alcanzan a ver el monitor, van a ver un monito, literal. Eh, en, en el caso de, de la otra pantalla, ustedes se van a topar con algo similar. Van a ver un modelo físico en el que le puedo dibujar yo una silla en donde sentarse, ¿no? Entonces, si yo arranco el elemento, yo empiezo a trabajarlo de una manera muy intuitiva, vamos a decir que literal voy a seguir la manera en la que se puede sentar esta persona, ¿de acuerdo? Le puedo ir agregando una pata, Entonces, le puedo agregar una pata, yo le indico dónde va, ¿de acuerdo? Le puedo agregar otra pata más, esto es muy intuitivo en este instante. ¿eh? Entonces, de tal manera que cuando yo lo puedo ver en tres dimensiones, ¿de acuerdo? Este software por sí solo me empieza a marcar las patas y me empieza a marcar la manera en la que se van a desarrollar las piezas. Si ustedes ven, lo que está haciendo es que a partir de una figura predeterminada me va a generar las secciones que lo construyan. Y de la misma manera puedo ir yo determinando cada una de las capas, si la puedo modificar o no, etc. ¿Sí? Y esto lo que va a hacer es trasladarme esas piezas... ¿No? A un modelo tridimensional que puedo cortar en, en dos dimensiones, pero que puedo volver a revisar. Y además tiene un componente CAE, que es bastante interesante. Que El componente CAE lo que hace es trabajar con las físicas, o sea, con la física del objeto. Yo puedo ponerle una sección que se llama physics, y ponerle que el elemento se ajuste a la física. Entonces, literalmente, el monito lo que hace es ajustarse. ¿De acuerdo? Si me voy a los Tools, yo puedo seleccionarlos, y yo puedo ir acomodando a la persona en el modelo que yo estoy desarrollando para que se vaya acomodando este en el objeto. ¿De acuerdo? Si ustedes se ven en la página de Sketch, pues lo que hace es básicamente determinar o darle la posibilidad... A, un, a, una, a cualquier persona de modelar un objeto y de seccionarlo. No, no necesariamente tiene que ser una silla, pero está hecho en determinación de una silla. Entonces, eh, vale la pena echarle un ojo al, al, a todo I, el modelador. I, yeah. ¿De acuerdo? ¿Hay un, un, email? ¿Un email? Con ¿De acuerdo? Les estoy poniendo ahorita al otro chat un, un tutorial. ¿no? Para que vayan viendo exactamente lo que estábamos hablando y de cómo funciona. ¿no? Entonces lo que van a ir haciendo es justamente generar un modelo, lo pueden ir modificando... Etcétera, no Me gustaría que jugaran un rato con este software para que se den una idea de cómo funcionaría un despiece de dos dimensiones para poder generar un objeto de tres dimensiones. ¿no? Incluso si tienen un FabLab a la mano, podrían ir e imprimir este objeto y con esto podríamos empezar los ejercicios de corte en dos dimensiones para láser. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita. De acuerdo. Entonces, como ven, yo creo que es, ha sido bastante información para la sesión de hoy, ¿no? Porque ya vimos un, scan, un escaneo de objetos con Kinect, vimos un escaneo con un escáner eh, láser de dos puntos, analizamos cómo se puede construir o reconstruir un objeto de tres dimensiones en dos, ¿de acuerdo? Y tienen un software open source que se realizó a partir de crowdfunding, que es este Sketcher, que los invito a ver tanto el video de crowdfunding como el video, hay un tutorial en Vimeo de cómo realizar el, la silla, de qué modificadores puede tener. Que jueguen un ratito con ese modelo tridimensional y a ver si les puede servir de algo para un modelo previo de sus objetos. La impresión en 2D, en realidad, eh, es una pregunta que me están haciendo en la pantalla. En realidad lo que vamos a hacer es un corte en dos dimensiones, la impresión en 2D es una impresora cualquiera, el corte en 2D en realidad es a partir de una, puede ser una máquina láser, puede ser una cortadora de plasma, puede ser un CNC, un router de control numérico que nada más está cortando un material específicamente, etcétera, en una cortadora de agua, todas estas funcionan en cortes bidimensionales, esto quiere decir que voy a tener vectores, como lo vimos la primera clase de, de Rhino, que voy a poder cortar, prácticamente imprimir como si fuera una impresora de, de, de tinta. ¿De acuerdo? Resuelvo tu duda Luis. Entonces, lo que vamos a hacer es que en las siguientes sesiones vamos a ir entendiendo cómo funciona una cortadora láser y haremos una práctica directa de estos modelos en corte láser. ¿De acuerdo? Eso nos va a ayudar a bastantes, otra vez estoy hablando en genérico, a bastantes nos ayudará a poder realizar el objeto tridimensional que estamos trabajando, o el casing o la publicidad del objeto que vamos a utilizar dentro de IDEOP. ¿Ok? Voy a, a detener la sesión el día de hoy. Eh, bueno, la transmisión vía YouTube. De acuerdo, ya está colgada.